Bueno, se, conozco alguna reseña del libro. En general la reseña, hay dos tipos de reseñas. Hay una reseña hecha desde el españolismo, que es claramente negativa, porque de lo que se me acusa es que yo la crítica que hago al nacionalismo español se la debería hacer, según los críticos, a otros nacionalismos mucho peores, que son los nacionalismos llamados periféricos. De todas maneras, yo no entiendo esta crítica porque yo no conozco ningún nacionalista o llamado nacionalista catalán gallego o vasco que diga que el catalán el gallego o vasco son lenguas inherentemente superiores al castellano, que son lenguas de comunicación y el castellano no lo es, etcétera. Es decir, esa ideología de superioridad intrínseca de la lengua no la veo yo en los discursos actuales quizás en el pasado se pueda encontrar algún discurso en ese sentido, pero en los discursos actuales no veo yo esa idea de que el catalán, gallego, euskero son lenguas superiores al castellano en, en su estructura y en su función y en su naturaleza. Y, bueno, pues, y luego pues hay algunas críticas positivas hechas por autores que, son, vamos, que no son castellanos, por decirlo así, castellano hablantes, sino que son bilingües, por, por decirlo de alguna manera. De modo que ha habido un poco de todo.